Listo, perfecto, pues vamos a comenzar. Eh, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos eh, a esta segunda competencia de RoboJam eh, México 2020, perdón, es 2022. Ya estamos en el 2022. Este, al parecer la pandemia se llevó dos años muy importantes, pero bueno, ya estamos aquí en el 2022. Eh, y pues bueno, vamos a comenzar con esta segunda categoría que es Skill Drive. Y para ello tenemos a nuestros jueces, vamos a presentarlos y bueno, agradeciéndoles nuevamente la participación en esta, en esta categoría. Y pues bueno, vamos a comenzar con nuestra eh, jueza, ella es Sara Peña, eh, nos acompaña desde Panamá y es docente de robótica, programación e informática. Eh, es asesora de educación y tecnologías para diferentes fundaciones y escuelas. Es mentora de diferentes clubhouse locales y directora de Roboyam Panamá. Hola Sara, ¿qué tal? Bienvenida. Perfecto. Muchas gracias Sara. Y bienvenida nuevamente a Roboyam Sinaloa. Y pues continuamos con nuestro juez. Eh, eh, nuestro juez invitado el día de hoy es Josué Palma. Él es estudiante de la UAM Azcapotzalco y vicepresidente de la, IEEE de, eh, de la rama IEEE de la misma universidad. Eh, ¿Qué tal Josué? ¿Cómo estás? perfecto, muchas gracias excelente, muchas gracias Josué y pues bueno, vamos a continuar vamos a comenzar con nuestras eh, categorías del día de hoy eh, que es Skill Drive y pues bueno, eh, adelante Josué, Sara, los dejo con los participantes eh, ya hace un momento les comentamos al público hicimos la homologación de los robots entonces ya está todo en orden tanto los robots como la pista de competencia y pues vamos a continuar con el, eh, la, bueno, la, la, el torneo y las rondas. Les recordamos también a los participantes que eh, vamos a tener tres rondas eh, y al final se van a sumar los puntajes de, cada, de, de todas las rondas para obtener a nuestros primeros lugares. Entonces, adelante chicos. Eh, con el tiempo menor. Uh -huh. Sí, con el tiempo menor. Okay, perfecto. Cuatro. Listo, pues eh, muchas gracias al Robot Ciencias y Letras 7 y comenzado. seguimos con el siguiente equipo. Adelante Josué. Ahí ya... Sí, ahí ya, ya salió de la línea, tendré que reiniciar. Sí, sí, así es. Se le asigna el mayor tiempo y este, nos vamos con las siguientes rondas. Eh, no, no, el equipo todavía no se ha presentado, entonces a ellos eh, sí les ponemos cero, porque no se han presentado para esta ronda. Claro. Están ingresando el puntaje de forma incorrecta en la hoja. Recuerde que si no logran hacerlo en el tiempo, se cuenta cuántos cuadrantes hicieron ¿sí? y se pone el puntaje. Entonces hicieron cinco cuadrantes, son 50 puntos. ¿sí? Si no hicieron ningún cuadrante, pues se pone lo que, no, lo que hayan hecho. ¿Listo? Y si completan se ponen los 100 puntos más el tiempo que sobra si lo... Chicos, antes de continuar, ¿podrían atender el chat, por favor, para checar unos detallitos? lo hicieron en 23 segundos, significa que sobraron 97, o sea, tendrían 197 puntos, listo.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 Listo, perfecto. Pues eh, después de unos pequeños detalles técnicos de este lado, vamos a continuar con nuestra eh, categoría de Skill Drive. Le recordamos a los, a los participantes y al público que nos ve que son tres rondas de participación, entonces estamos en la segunda ronda de cada equipo. Adelante Josué. ¿No dejó mimir? No. ¿Sí, verdad? ¿La chuta? Eh, así es, así es, este Josué. Todavía no tenemos respuesta, entonces en esta ronda también les asignamos este cero puntos. Mientras lo hacemos, Dalo, nos puedes comunicar y darnos información sobre el equipo robot. Sí. Sigue sin tener información. Hola, sí, sigue sin tener este comunicación con nosotros. Entonces, en esta tercera ronda también lo colocamos como, como cero. Mientras seguimos calculando sus puntajes, comenten los equipos electrónicos, ¿cómo se sintieron? Sabemos que son, son nuevos en esta categoría, sabemos que es, es su primera participación, cuéntenos, ¿cómo han sido su participación en esas primeras eh, apariciones? Pues muy bien, es nuestra primera competición en... Cabidos, pero hicimos buen, bueno, tramos. Sí, al, al, al parecer, digo, eh, se pues sentían como, no sé, un poco, un poco desorientados, ¿no? O sea, no, no, no tenían como, una, como un plan eh, específico. Entonces, creo que ahí como el y el entusiasmo no, les, les, les jugaron un poco, ¿no? Digo, ya en la última ronda se recuperaron ambos equipos, eh, teniendo muy buenos resultados, muy buen puntaje que todos, oh, digo, claro. hicieron un buen trabajo, un buen trabajo chicos. Fue también una lástima que, que el con su robot no se haya presentado. Entonces, bueno, eh, aquí en, en los primeros lugares se, se disputaría entre, entre estos dos, entre el, el premio se va, se va a quedar interno, ¿no? Dentro de, de, de este equipo, este es el ¿Alguna impresión antes de, de pasar como a, a la puntuación? Profesor, compañeros, equipo. Eh, quiero felicitarlos para hacer su primera competencia muy buena, muy buena representación Como dice Josué, se va a quedar entre ustedes el premio. Así que ya saben que para su categoría en Sinaloa, ustedes son los principales. Eh, me alegra mucho que decidieran participar, de verdad lo hicieron muy, pero muy bien. Como dijo Josué, al comienzo siempre a todos nos, nos, nos gana las ansias y nos pone muy nerviosos, pero después ya ustedes encontraron la forma de hacerlo mejor, más lento. Recuerden que no es más ir más rápido, sino mantener el vaso en la línea. Y asegurar cuadrantes, porque al final eso es lo que les va a subir juntos. No estar saliendo del vaso siempre, siempre, siempre de la pista. Así que muy buena representación, chicos. Felicidades. Gracias, gracias. Maestro Tony, lo tenemos por aquí. Sí, aquí? Sí, aquí andamos, aquí andamos. Eso es. eh, excelente, felicitaciones, felicitaciones para los chicos. Eh, estuvo muy bueno, muy buenas las maneras que estuvieron haciendo ahí para ajustar los cuadrantes los en la pista. Excelente. No, ¡Felicidades! Seguir, van, van, van por buen camino. Okay. Bueno, entonces, ¿les parece si vamos a puntuación para quitar este, este, esta parte de, de, de las ansias no? Entonces, para saber quién, quién, quién de los dos equipos se va a llevar como el este lugar. Recordemos, y como, bueno, son... son aparición explicamos un poco antes de presentar los los, los puntajes eh, el recorrido comprende de 10 secciones cada una de las secciones se les asigna 10 puntos de haberse concluido de manera satisfactoria tienen un tiempo límite de 120 segundos para concluir todo, todo todo todo el recorrido de concluir el recorrido justamente dentro de los 120 segundos bueno se les asigna los 10 puntos por sección en total sumarían 100 puntos y se les adicionaría la puntuación dependiendo del tiempo sobrante. ¿Okay? Entonces, eh, de los 120 segundos, si les sobra tiempo, se les asigna como puntuación. En eh, esta categoría, el ganador o el primer lugar es el, el equipo que en cada uno de sus, de sus rounds haya conseguido la mayor cantidad de puntos. De no concluir el recorrido eh, dentro del tiempo estipulado, que son los 120 segundos, se les asigna los sectores que hayan concluido satisfactoriamente, ¿de acuerdo? Si hayan recorrido 5, se les va a asignar los 50 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí ninguna duda, equipos CCLT, para proceder a la, a, a, a, a la puntuación. ¿No? ¿Todos de acuerdo? Entonces, eh, Eduardo, ¿puedo pasar a la puntuación? Sí, adelante, Josué. Vamos con la puntuación. Perfecto. Um, entonces, en un segundo. Aquí, en nuestras supercomputadoras, estamos contactando con los servidores de Robot Jam para mostrar la puntuación un segundo y debería de estar apareciendo en sus pantallas. Listo. Ya estamos por aquí viendo tu ¿De este pantalla. Ah, ya está apareciendo en sus pantallas. Sí. Perfecto. Entonces, como vemos, eh, y ya lo hemos mencionado, ¿no? Eh, el equipo de ciencias y letras 1, bueno, no, no, no pudieron concluir eh, en el tiempo, pero sí se les asignó eh, la puntuación, ¿no? Con los sectores conseguidos, teniendo un total de 253 puntos y quedando en el gloriosísimo segundo lugar. Después, tenemos con una muy buena actuación, aunque casi casi se descalabran ahí como en el segundo round, les ganó como un poco las ansias y toda esta onda de, de, de, del entusiasmo. Con exactamente 327 puntos, tenemos a Ciencias y Letras número 7 como primer lugar. Entonces, un muy fuerte aplauso, eh, muchísimas felicitaciones, eh, muy buen trabajo, eh, profesor. Va muy, muy, muy bien con su, con su equipo de trabajo y con, y con, estos, con estos chicos eh, que son muy entusiastas. Claro, entonces, como primer lugar, Ciencias y Letras número 7, y en segundo lugar, muy, muy merecido, 253 puntos para el robot Ciencias y Letras número 4. Vamos, muy bien hecho. Entonces, Eduardo, ¿les comentas, por favor, qué es lo que se ganaron? Excelente. ¿Cuáles pues son muchas... premios para estos competidores? Perfecto. Muchas gracias, Josué, este, Sara, José Tony, por estar por acá. Y, pues, felicitaciones nuevamente a los equipos de CS Electronics que se llevaron el primer y segundo lugar de esta categoría. Eh, para ellos tenemos certificaciones para el RoboJam All Stars, por supuesto, para que nos representen allá en la final que se va a hacer en Colombia, y también eh, un premio en efectivo que eh, eh, eh, platicaremos en la final. Si no me equivoco son 300 pesos mexicanos para el primer lugar, entonces eh, pues muchas felicidades y los esperamos a los dos equipos en la premiación el día de mañana para entregarles de manera oficial sus premios. Pues nuevamente chicos, muchas, muchas felicidades. Listo, y pues sin más, perfecto, y aquí también tenemos... palabras del equipo de CCL? Adelante participantes, los escuchamos. Ah, a Mister Roboto. A Mister Roboto también porque anda por aquí. Bueno, aquí creo, creo que me están dando a mí la pasada, es que casi no escucho, hay mucha bulla. ¿Me, ¿Me hace una señita si puedo hablar? ¿Sí? ¿Me escuchan? hizo. muchas gracias. Bueno, quiero decirles, estando en un evento, entonces estamos aquí un poquito volados. Felicitaciones al equipo ganador. Por ahí estuve viendo la competencia, no puedo estar conectado todo el tiempo, pero felicitaciones, muchas gracias a los jueces, muchas gracias a, al organizador, al, al profe Tony, al, al tocayo, a, a Eduardo Cruces. Bueno, un gran abrazo y los vamos a esperar en Robo Stars, 5 y 6 de noviembre van a estar ahí presentes, felicitaciones, y bueno, invitarlos al último reto que tenemos del día de hoy, que es el Bumper Bot, ahorita en las horas de la tarde, entonces ahí los dejo para que nos inviten, muchísimas gracias. Excelente, pues muchas gracias a, a mister Roboto, al tocayo Eduardo por eh, las palabras, y pues los interrumpimos adelante este participantes. ¿Qué tal se hace Electronics? ¿Algunas palabras? ¿Qué tal se les hizo la ronda? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Qué tanto se prepararon? Cuéntenos. Creo que por ahí hay un tema este, técnico, pero pues bueno, de todos modos vamos a estar con ellos en la clausura y pues eh, seguramente nos van a compartir todas sus expectativas y experiencias. Pues bueno, eh, entonces esto sería todo por esta categoría, la categoría de Skill Drive. Muchas, muchas gracias a todos nuestros jueces, a Josué, eh, a, a Sara Peña que nos acompaña desde Panamá, al profe Tony Vega que está desde Guasave Sinaloa, la sede de nuestro torneo, y a nuestros campeones de CC Electronics. Y los invitamos a todos los eh, a espectadores de esta categoría, en un ratito más continuamos con la siguiente categoría que es... Pumperbot, eh, a la una de la tarde continuamos con esta categoría, una PM tiempo del centro de México. Excelente, pues eh, muchas felicidades y nada más les pediría a el profe Tony, a eh, nuestra juez Sara y a los participantes, activar su cámara para tomarnos la foto oficial de esta categoría y con esto cerramos la competencia. Aquí tenemos al profetón y ya nada nos falta la profesora Sara. Perfecto. Entonces vamos a tomar la foto. Listo. Pues excelente. Muchas felicitaciones y muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente categoría. Hasta luego.